y congeladas de género claro. y entonces quieren ir la, al encuentro de mujeres la, y bueno <risa> no, claro, claro. quiero decir eso claro. como un tema pero es un indicador de los cambios en las claro. la identidades no revolucionaria. totalmente yo la verdad que a veces que siempre me gustaba pensar en el futuro vieron en los ovnis. <risa> este es el futuro que uno tiene de cómo va a ser el mundo. El futuro llegó. Bueno, a tal punto, a tal punto, les digo que me a mí me, me impacta, es que a mí nunca me gustaron, no me gustó la ciencia ficción sacando algún, eh, algún oh, autor, qué sé yo. Pero yo no, nunca. Y el otro día vi que empezaba un programa de televisión que iban a mostrar cómo va a ser el mundo dentro. No sé si vivimos no sé. años Y yo digo,